Hola amigos. Uy, me el micrófono. Me el micrófono. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Lamento haber estado desconectado un poquito estos días de lo que es eh, el WOT y demás Pero he estado con una personita muy muy especial y no he podido estar presente en lo que tiene que ver con el juego en sí Bueno queridos bros y amigas y amigachines, tenemos novedades en el WOT tenemos muchas novedades, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en principio, que Punto 1 Punto 1 Vuelve línea de frente y cazador de acero Cazador de acero a mí mucho no me llamó Tal vez porque tampoco lo jugué tanto Pero me pareció una mecánica media rara Pero línea de frente, media... Cremita de la buena para mí, me encantó Comandantes, en 2020, World of Tanks celebra su décimo aniversario, así que prepárense para disfrutar como nunca y recibir grandes sorpresas que no ve un soto. Lo más destacable de este año en el sistema es el sistema de progresión compartida Expedición, que se aplica a dos de los modos más entretenidos. Cazador de acero y línea de frente, ¿bien? Línea de frente, crack, la rompe toda para mí. Además de los objetos que conseguirán en cada modo de forma individual, el sistema los recompensará con premios adicionales por su constant participación. Eh, for the both eh, mods, for the ambos modos de juego. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, Frontline volverá a la, en la primera mitad del 2020, eso me alegra mucho. Mientras que la versión mejorada de Cazador de Acero los estará esperando durante la segunda mitad del año. Cada uno de estos modos estará compuesto por cuatro etapas independientes. En cada etapa conseguirán hasta 3 fichas. Con la posibilidad de acumular hasta 24. 12 por jugar línea de frente y 12 por eh, cazadores de acero. Canjeen estas fichas por cualquiera de los tres vehículos exclusivos que encontrarán a continuación con el vehículo que tendrá un costo de 12 fichas. Fíjense, el Phase One lo quiero. Quiero ese Phase One, así que... Iré a por ti, Face One. I see you, man. Así que el Face One me lo voy a sacar. Y después tenemos el Char Future 4. LOL. Y el Object 777 versión 2. Que es así. Es rechatito. Eh, muy, muy, muy, muy LOL. Así que buenísimo. Face eh, One. Este tanque pesado estadounidense con cuatro orugas. Segmentada, bla bla bla bla bla. No, no me voy a poner a leer las características de cada tanque. La cuestión es que pueden canjear sus recompensas por estos tanques. Así que, amigachos, jueguen front line Lleguen a ser generales como yo. Que llegué tantas veces a ser general. No, mentira. He llegado un par de veces, pero tampoco tanto. Bueno, ¿qué más tenemos como novedades? Eh... Eh, juega con los vehículos de Radley Walters, destruye los blindados que enfrentó y gana premios. Obtén una... no sé qué. Obtén una... ¿qué? Para. Por pedido popular, agregamos un tanque más a los jugables para este evento. Al ah, Sherman. Y aprovechamos también para agregar otros dos enemigos a la lista, de la LEF y el Chatpanzer 4. Bueno, acá tienen lo de Radley Walters. Eh, mucho no estaría... Muy, muy, muy, muy interesado en informar sobre eso... Entren y fíjense lo que tiene que ver con Radley Walters Y es un evento que está bueno, pero bueno No, yo no participo Re que si el chaval no participaba no le, no le importaba nada mostrarlo No, mentira, pero bueno, eso eh, feliz día Perdón, pero estoy muy cansado, chicos, hoy me levanté muy temprano Anoche me acosté muy tarde, dormí muy poco Y nada No puedo dar más datos Al respecto, pero es como que Mi cerebro no está en sus, sus cabales Estoy muy cansado, en serio eh, la independencia de Chile De Chile chabón culiao Sapo culiao celebra la firma de la independencia Para comer este día acreditamos a todos los jugadores registrados en Chile Me voy a registrar ya Que hayan ingresado al juego en los últimos 30 días Le dan un día de cuenta premium de World of Tanks Cuatro emblemas de la bandera de Chile Una reserva personal del 50% por una hora Una reserva personal del 100% por una hora Una reserva personal del 100% de experiencia libre por una hora Con la polola por qué decidimos hacer una acreditación en lugar de ofrecer misiones a todos debido a un impedimento técnico. No logramos producir las misiones que teníamos en mente a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Wargaming? Que no llegan a hacer las cosas a tiempo, por favor. ¿Qué pasa con esa cocina de ideas que no pueden terminar de producirlas? Pídame ayuda. Yo los ayudaré. Los ayudaría. Eh, bueno, ¿qué más? Prepárense para las guerras de las dinastías. Ya estamos a 12, man. No me di cuenta, chabón. Y yo sigo sin un clan. Estoy complicado. ¿no? Eh, bueno. Bueno, igualmente esto no tiene nada. Estoy pensando que se me mezclaron las ideas. Porque hoy es 12, mañana es 13. Empiezan las clan wars. Y bueno, yo estoy acá. En bolainas. Pero bueno, no importa. Eh, todas las recompensas están disponibles en el cliente. Hasta el 19 o 20 de febrero. Buenísimo, mejor. Así tengo tiempo de hacer algo porque no hice nada Estos días no jugué a nada Estuve muy, muy, muy ocupado eh, Y no pude hacer nada, chicos Mi equipo dragón fue una Fui una, un, una desgracia Para el equipo, podríamos decirlo Pero bueno, yo sé que en el fondo Algunos me quieren, así que yo también los quiero Quiero hablar también un poquito Del mercado negro que ha cerrado Y quiero dar mi opinión personal Porque para eso estoy Y para, para eso tengo este canal eh, si vos pensás que el mercado negro fue el mejor mercado negro de la historia, estás equivocado. Tampoco fue el peor, pero tampoco fue el mejor. A ver... No, en serio, hablando de verdad, porque siempre hablo mucho, hablo casi el 70% en joda, pero hablando en serio, creo que fue un mercado negro, y le hablo directamente a Wargaming, creo que deberían mejorar algunas cosas, cambiar otras, y... Y interpretar al jugador de... Al jugador de, de World of Tank como una persona que ya tiene eh, un tiempo jugando. No somos todos nuevos. Y deberían me echar un poquito y un poquito. Y creo que el tema de las subastas no me parece mal. A mí, en lo personal, no me parece mal. Pero sí me parece mal es que digan que van a sacar el tanque. Y bueno. Nada, o sea... La verdad que a mí, en lo personal, yo no sé, todos ustedes los que me están viendo... Les agradezco un montón que estén viendo este video. En lo personal, a mí el mercado negro me decepcionó. Bien, como línea general, o sea, sacando un balance de todo lo que fue el black market, la verdad me decepcionó. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Pensé que iba a estar lleno de emociones. Me ponía nervioso antes de ver qué es lo que iba a pasar. Y después te metían uno de tier 3. Después te metían uno de tier 2. Después te metían una porquería. Después te metían uno bueno a subasta. y o sea, Lo que pienso es que realmente... Yo si estuviera atrás de, de lo que fue la producción del Black Market hubiese hecho destrozo. O sea, que todos estuvieran pendientes. Fíjense que a lo que yo estuve muy pendiente fue que, por ejemplo, antes de Black Market había conectada 900 personas en el SA. Cuando se acercaba la hora de la una de la mañana, por ejemplo, había 1500. O sea que había gente, y bueno, en, en, en Norteamérica había 28.000 personas. Los que juegan en EA saben que por lo general hay 22, 21, 20, 23, bueno, había 28, 29 mil personas. Con lo cual la gente estaba esperando esto, entonces vos no lo podés decepcionar, no lo podés decepcionar si te están esperando a vos, ¿entendés? Es como que esperen un video de Nando Capo y no llegue nunca ese video, o llegue un video de dos segundos diciendo, hola chicos, chau, cierro el video. No. Tenés que ofrecer algo de calidad, algo que esté bueno, algo que sea divertido, algo que la gente espere, algo nuevo. No sé, no sé, algo nuevo, ¿entendés? No puedes sacar siempre lo mismo. Y no es que siempre lo mismo, sino que de un año a otro decae. ¿Entendés? Entonces eso me parece mal. Si no tenés tiempo de hacer Black Market ahora, porque tenés un montón de eventos, no te, no te juntes de cosas. Hacé lo que tengas que hacer. Sacá el las clan wars y demás y después saca el black market y hacerlo bien y hacerlo divertido hacerlo entretenido no que el tema de los horarios que al principio fueron los primeros tres días que sí que no que lo hacemos dos días que a la noche que a la mañana que a la tarde no que tenés que guardarte en dos horas no que a la... no no porque las cosas no se hacen así bien yo no hago las cosas así en mi canal y tampoco me parece que sea la manera correcta bien y no tiene que ver con dar la cara o no dar la cara tiene que ver con hacer las cosas bien y punto, porque son una empresa seria, son una empresa seria, con la cual yo creo que tienen que tener, eh, tienen que manejarse de otro modo o empezar a manejarse. Tal vez si no lo hicieron en un pasado, deberían tal vez empezar a, a implementarlo de aquí a un futuro. Eso es lo que me parece a mí mi crítica constructiva, siempre pensando en mejorar el WOT yo no critico por criticar Sí tengo un montón de ideas, sí tengo un montón de cosas en la cabeza, lamentablemente tal vez Wargaming no nos consulta tanto a los CC como a mí me gustaría, porque yo tengo en mi libro en mi cuadernito, tengo un montón de ideas de cosas, un montón de consejos un montón de cosas que se pueden hacer, y a veces puede que tal vez no nos den el lugar que tal vez podríamos llegar a ocupar teniendo otro otro lugar, ¿no? pero bueno, ya digo es una crítica constructiva, para mí Wargaming tiene mucho que mejorar puede llegar a hacerlo, lo bueno es que pueda llegar a hacerlo lo bueno es que tiene CC como nosotros digo, tanto yo como todos los que están que tienen muchas pilas, muchas ganas están comprometidos están comprometidos con la comunidad y, tiene, y tenemos gente que ustedes, que nos siguen y, y miran nuestros videos, pero repito crítica constructiva para darle para adelante eh, a veces cuando se hacen las cosas bien los aplaudo, comparto a full La información y cuando no, también les digo Chicos, bueno, eh, es hora de que hagan las cosas bien Porque en esto se equivocaron y en esto otro también Adiós, muchas gracias Por estar de otro lado y nos vemos En la próxima Chau chau